...europeas que abordan incentivos para la economía circular para pequeñas y medianas empresas utilizando el reglamento de taxonomía. La duración va a ser hora y media, Pueden, va a haber interpretación, inglés, español y viceversa, tienen... En la parte inferior de su pantalla verán un icono de un globo, cliquen ahí y ahí podrán elegir la lengua de su elección. También vamos a tener un coloquio al final del seminario web en torno a las 12 y 20. Pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de Q&A de preguntas de coloquio en el chat. También va a haber... Vamos a proporcionar las presentaciones PowerPoint, las diapositivas, poco después de concluir este seminario web y cedo la palabra para la inauguración al señor Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Bienvenido. Muchísimas gracias Beatriz, Irala, agradezco a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a todos los oradores por aceptar su invitación y estar con nosotros, por ser breve y respetar el tiempo asignado a la presentación y a la bienvenida. Lo que queremos es que Europa sea la primera zona de todo el mundo neutral en emisiones. En y ninguna otra zona del mundo es tan eh, ambiciosa. Estamos en una era de transformación vital y muy profunda. Un proceso que ya estaba en marcha, pero la pandemia lo ha acelerado. Esto es posible gracias al consenso político existente en el, todo el continente, en, en nuestra Europa basado en la hipó hipótesis del concepto de sostenibilidad que permea todas nuestras políticas europeas. También es una empresa económica, es un objetivo y tenemos que tenerlo claro. Queremos ser el continente más verde, lo cual hará que nuestra economía economía sea más competitiva en todo el mundo y nos permitirá recuperar el liderazgo mundial que se ha ido perdiendo en las últimas dos décadas. El Pacto Verde subraya la importancia de la acción externa y se centra en que la Unión Europea se convierta en líder mundial en políticas climáticas. El mercado privado, además, es absolutamente consciente de que las inversiones están cada vez más eh, centradas en la sostenibilidad, como indica un informe de Naciones Unidas, desde 2016, el número de fondos privados ligados a inversiones ligadas a la economía circular ha, se ha multiplicado por 10 y en 2020 solo los activos gestionados por fondos de capital público relacionados una vez más por, con la economía circular ha aumentado se ha multiplicado por 14%. Es decir, entre 2016 y 2020, en esos cuatro años, además del de las operaciones financieras del Banco Europeo de Inversiones ligadas a las inversiones en la economía eh, eh, circular, aumentó, fue de miles de millones de dólares y también se ha lanzado recientemente una iniciativa junto con los principales bancos e in inversiones y inversiones entidades financieras con vistas a invertir más de 10.000 millones de euros antes de 2023. La pr pregunta aquí del millón es cómo definir si una actividad es sostenible o no lo es. Y para ello, la Unión Europea adoptó en 2020 la llamada ta taxonomía de actividades sostenibles. Esta taxonomía se trata es un Sistema de clasificaciones que incluye una lista de actividades sostenibles, de medioambientalmente sostenibles. La idea es dar a los inversores, las, las los responsables de políticas y a las empresas definiciones adecuadas y, además, generar certidumbre para los eh, inversores y entidades públicas para evitar, eh, para evitar problemas. ¿Cómo? Podemos incorporar todo esto en nuestra región, en el caso de Navarra, de nuestra región en concreto. Hace poco aprobamos la... La estrategia de especialización smart, inteligente, es un nuevo vector. Tenemos que dirigir nuestro sistema productivo hacia la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos basándonos en la circularidad y en la bioeconomía. El principal objetivo sería aplicar una economía circular en todos los puntos de la cadena de valor industrial. Hay que destacar e incidir en que Navarra es una de las regiones más afluentes de la Unión Europea y una de las más industrializadas. También el sector industrial representa el 30% de nuestro PIB en nuestra economía total. Es el doble que la media europea. Lo que queremos hacer es aprovechar el sistema de gobernanza 3, S4 antes S3. Eh, y estamos colaborando estrechamente con centros tecnológicos, empresas y universidades para que haya una serie de medidas que, que promuevan la sostenibilidad de la economía circular. Vamos a abordar medidas específicas para promover mejoras en los reglamentos, en las ayudas públicas, la financiación proporcionada por el gobierno de Navarra y, por último, también proporcionaremos mejoras fiscales a estas actividades sostenibles con el principal objetivo de impulsar estas actividades en Navarra y además ser capaces de atraer inversión, inversión extranjera. En definitiva, el reglamento de taxonomía junto con la gobernanza S4 presenta un enorme potencial con respecto a las medidas verdes y también en cuanto al fomento de la economía circular en nuestra región, este es el camino que vamos a seguir en Navarra y se va a explicar y a desarrollar con detalle más adelante por, por nuestra directora de S4, la señora Usue Itoiz. Les deseo un taller muy fructífero, muy interesante. De nuevo, gracias por estar aquí y por su atención. Muchas gracias, Miquel. Ha sido un placer tenerte y... Para la eh, in, introducción, les recuerdo que tenemos interpretación al inglés y al español. Pueden elegir la lengua de su, de, que, que ustedes hablen haciendo clic en el, fon, en el icono del globo, de, del globo terráqueo, este símbolo, cliquen ahí y ahí se abrirá un desplegable y podrán elegir la lengua. Pasemos al siguiente ponente, el señor Alberto Valenzano, viene de la Comisión Europea y va a hablar de la perspectiva de la comisión. Él viene de la Dirección General en Crecimiento. Tiene la palabra el señor Valenzana. Muchas gracias, Vale Beatriz. Os agradezco la invitación y el, el objetivo de mi presentación hoy es introducir y presentar lo que es la eh, taxonomía, explicar el marco general y al final intentaré ahondar en lo que significa todo esto para las pymes. Y mi colega Georg Rab, que también está aquí, él viene de la DG Crecimiento, dará más detalles eh, en cuanto a lo que vamos a hacer para las PM, pymes y que podemos proporcionar bajo este mundo de la nueva taxonomía. Y voy a empezar a compartir pantalla. Denme dé, un instante, por favor. Deberían verlas, pero me temo que no. Ahora, ahora sí. Como ustedes sabrán, el año pasado, 2021, la comisión propuso un nuevo marco en cuanto a la estrategia de financiación comunitaria. Lo que queremos es cambiar el foco para una serie a una serie de áreas políticas nuevas que incluye la financiación de la transacción hacia la sostenibilidad, la inclusividad y con sus nuevos instrumentos y también se centra en la resiliencia, la contribución y la ambición global. Son cuatro pilares. Queremos que reforzar el mercado europeo, pero sin olvidar, por supuesto, la importancia del comercio mundial y Sí pone mucho énfasis en la sostenibilidad, pero ¿qué significa todo esto en la práctica? Los fundamentos de este marco de financiación sostenible europeo se basa en una serie de principios y como ha dicho Miquel correctamente antes, la taxonomía es el componente central básico de este marco de financiación sostenible, como se explicará después con más detalle, lo definimos como una clasificación común de actividades económicas que se pueden considerar como medioambientalmente sostenibles. Esta clasificación común se, se, se, se centrará en cómo las empresas informan y divulgan sus actividades de forma voluntaria y es un marco que incluye divulgaciones, como he puesto en segundo lugar, presentación de informes, régimen de trans, transparencia, lo que queremos es que este nuevo régimen de divulgación tan, permita desarrollar soluciones que sean útiles para las empresas y para el mercado en su conjunto. ¿En qué consiste esta taxonomía? ¿Qué es y qué no es? Por ser muy claros, es una eh, palabra muy de moda. Todo el mundo la, la oye, pero quizás no todos nosotros sepamos exactamente lo que significa. Así que de manera muy clara lo voy a intentar explicar y luego mi compañero lo resumirá también con otras diapositivas, es un sistema de clasificación, es sencillamente eso, para establecer definiciones claras e inequívocas de lo que es una actividad económicamente sostenible. Simplemente, Esta, este sistema de clasificación es una herramienta que no puede impedir el Desarrollo económico. Su función es ayudar, prestar asistencia a los inversores y a las empresas para tomar decisiones de inversión informadas sobre, en actividades medioambientalmente sostenibles. Lo que... El objetivo es determinar el grado de sostenibilidad de su inversión. Esta herramienta está adaptada y refleja los avances en cuanto a elaboración de políticas, en tecnologías y la taxonomía. Como pueden ver, no es una lista obligatoria. No es, eso no significa que los inversores y las empresas se supone que tienen que y tenga que invertir en las actividades incluidas en la lista, no es de cumplimiento obligatorio, se tiene que adaptar dependiendo del nivel de innovación y no es una rating, no es una, una calificación de lo verde que es una empresa o no. No supone ningún juicio del rendimiento financiero de una inversión tampoco, por eso hay que tener en cuenta todo esto. Y lo que no es verde no es necesariamente marrón también. Este es un. Voy a hablar del reglamento, de taxonomía. El principio básico es que es un sistema de clasificación, es una herramienta de medición también y es una herramienta de transición. Nos da claridad sobre lo que es una actividad económica o medioambientalmente es sostenible y en qué circunstancias mide el grado de sostenibilidad de una inversión y el grado de actividades verdes y también es una herramienta de transición, lo digo, porque ayuda al inversor y a la empresa a planificar y a, re, y a divulgar sobre esa transición y marca una serie de objetivos y se adaptará a la evolución de lo que consideramos medioambientalmente sostenible. El reglamento de, de taxonomía tiene seis objetivos define y clasifica las actividades con respecto a estos seis objetivos. Por el momento, cada uno de ellos eh, está incluido o recogido en un acto delegado. Se ha acordado una serie de estándares o normas y eh, hay unas normas acordadas para cada uno de los objetivos. Por el momento, la Comisión ha publicado dos actos delegados. Eso significa que la comisión ya ha publicado el sistema de clasificación para actividades dentro del objetivo de mitigación de cambio climático y adaptación del cambio climático, los dos que están en la parte superior de esta diapositiva. Así, las empresas tienen, pueden comprender que hay actividades económicas Suponen un respaldo a la mitigación y adaptación a cambio climático en un futuro. En el futuro, la Comisión publicará también actos delegados para los otros cuatro objetivos y definirá qué actividades se pueden considerar como eh, un apoyo a la transición a la. Economía circular, a la prevención de la contaminación y el control de la contaminación, eh, la protección de los recursos hídricos y marinos y la protección y la restauración de la biodiversidad. Como dije, la, el reglamento, esta taxonomía es una herramienta que se adapta. Y esto está reflejado en el artículo número 26, lo que es cierto ahora quizás no, sea, no lo sea en el futuro porque el progreso tecnológico pues ya lo va a ir marcando. Puede ser que eh, sea necesario realizar transformaciones y adaptaciones sobre la marcha y por eso la comisión lo ha eh, previsto en su legislación. El artículo 26 habla de la revisión y de la posible ampliación de esta Taxonomía. Una cosa que quiero aclararles es que la taxonomía y en términos generales, este marco financiero no es relevante únicamente para empresas, para el sector privado y para los intermediarios. Por supuesto, son los principales grupos destinatarios, pero también tiene un impacto indirecto en otros actores o partícipes del mercado del sistema, en especial, serían la Unión Europea y los Estados miembros, lo que incluye también a las regiones de los Estados miembros. Las regiones adoptan un papel preponderante, por eso es tan importante concienciar sobre este sistema de clasificación para que todos los actores lo conozcan bien, porque muchos de ellos, la, las regiones, por ejemplo, desempeñan una función mm, esencial. La taxonomía es solamente una pieza de un puzzle muy grande con, que establece el régimen de divulgación, este régimen de transparencia muy amplio en la Unión Europea para las inversiones en Europa. Como pueden ver, he incluido los principales elementos del rompecabezas de este puzzle, aunque no son los únicos, solamente son los más importantes. Vemos en la parte inferior el reglamento de taxonomía, pero es uno más de estas piezas. No es un ejercicio político per se o de manera aislada, sino que está perfectamente imbricado en el conjunto de iniciativas, como por ejemplo la directiva de información sobre eh, sostenibilidad empresarial, la CSRD y otras directivas, también la directiva de gobernanza corporativa, el reglamento sobre productos y eso nos permite entender cómo una empresa, cómo se está comportando la empresa, si está actuando de manera sostenible o no. Tenemos otras directivas. La Unión Europea la está preparando, preparando un sistema de diligencia de diligencia no solamente centrada en la sostenibilidad ambiental, sino también la sostenibilidad social, la protección de los derechos humanos, y otro reglamento importante es el de los productos eh, exentos de, des, de que no generan des, deforestación para proteger la biodiversidad y los bosques de Europa y en el resto del mundo. Asegura que los... Productos comercializados y vendidos en la Unión Europea se ajustan a estos principios de sostenibilidad. También tenemos el reglamento de divulgación sobre finanzas sostenibles para garantizar la seguridad social y ambiental. Esto nos da una visión general del énfasis que pone la Unión Europea en, en este nuevo marco de de, de sostenibilidad. Bien, en la siguiente diapositiva lo que quiero es mostrarles, mostrarles la correspondencia, esta propuesta de, de, de directiva que está muy conectado. Todas esas piezas del puzzle están perfectamente imbricadas interconectadas y vemos aquí tres pilares y nos centramos, por ejemplo, la directiva. Sobre, sobre informes de sostenibilidad y empresas, la CSRD, por sus siglas en inglés, vemos que se centrará en diversos pilares en cuanto al medio ambiente. La primera columna, mitigación y adaptación, agua y recursos marinos, etcétera La parte social y la de gobernanza. Como pueden ver, la taxonomía será la pieza central de este enorme puzzle que vamos a ir creando con la implantación de todos estos eh, reglamentos. Bien, llegamos ahora a la parte que interesa directamente a las pymes. ¿Qué oportunidades presenta todo esto para las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea? Ya somos conscientes de que este marco general es muy complejo, puede ser muy técnico, bastante confuso. Entonces, tenemos que traducirlo, queremos traducirlo en palabras sencillas, en cosas claras que pueden hacer las pymes las pymes, para saber si pueden adaptarse a este marco complejo. Obviamente, en, en las pymes necesitarán asistencia, pero no queremos que sea, este marco no queremos que sea una carga administrativa que no plantee nuevos obstáculos, sino que plantee o que brinde principalmente oportunidades, que refuerce esos, esos eh, préstamos minoristas verdes, esas eh, también se incluye un instrumento de apoyo técnico para que las, estas pymes puedan tener acceso directo a servicios de asesoramiento en sostenibilidad y ganar acceso a financiación sostenible con una baja carga, carga administrativa. Queremos que las pymes tengan todo el apoyo técnico para que puedan cumplir y adaptarse. Y para eso... Las autoridades nacionales y locales desempeñan una función clave, por eso vamos a implantar un marco de apoyo y asistencia a los estados miembros y es importante para que las regiones y los estados miembros eh, participen activamente en este ejercicio importante. Que queremos prestar apoyo a las pymes sobre el, el terreno y las Regiones pueden hacer mucho en este sentido. Y también las, eh, las organizaciones que prestan apoyo directo a las pymes también desempeñan una función clave. Estas organizaciones tienen que prestar servicios de asesoramiento y consultoría a pymes sobre sostenibilidad como, para que sepan cómo acceder a financiación. Ya. Tenemos en marcha varias herramientas. Hemos creado la llamada brújula de taxonomía de la UE para facilitar la usabilidad y la aplicación de estos marcos de transparencia en sostenibilidad. Es una herramienta de uso muy sencillo. Es de fácil manejo para cualquiera y está dirigida a las empresas más pequeñas también. Cualquier persona. En las organizaciones, en las regiones, todo el mundo puede acudir aquí a esta herramienta para conocer el funcionamiento, ver todos los pormenores y ver, y ver si las actividades de su empresa son consideradas eh, medioambientalmente sostenibles o no. Y además ponemos mucho énfasis, incidimos mucho en la en la EEN actualizada para aquellos de ustedes que no conocen muy bien lo que es Enterprise Europe Network, la red eh, para empresas europeas, la red más grande de la UE que presta apoyo a las pymes sobre el terreno. Y esta red, la EEN, eh, fue creada y es financiada por la Comisión Europea y quiere, incluye una, un grupo de asesores en sostenibilidad y también presta una serie de servicios en encaminados a la sostenibilidad y con ello con ello lo que queremos es que las pymes tengan acceso a servicios de asesoramiento y consultoría gratuitos e incluiremos una nueva figura, el asesor en sostenibilidad, esto es totalmente novedoso y lo que le, les hará es prestar asesoramiento sobre los nuevos servicios eh, disponibles para las pymes y les dará todas las explicaciones necesarias sobre este nuevo marco. Y lo que pueden hacer los asesores en sostenibilidad es ayudar a las pymes a entender cómo pueden cumplir o adaptarse y ajustarse a esta nueva taxonomía y también a todo el marco de financiación, el marco de inversión general. Bien, por darles tres Ejemplos de lo que hemos hecho hasta ahora. Por supuesto, llegarán más cosas. Estamos haciendo un gran esfuerzo por crear un sistema de apoyo financiero eh, apto y amigable para las pymes. Eso es todo por mi parte. Estaré encantado de responder a las dudas y preguntas que tengan. Gracias, eh, Alberto. Se ha adaptado muy bien a, a su tiempo. Pasamos a dar la palabra a su. Compañero de la DG Crecimiento de la Comisión Europea, el señor Georg Raab. Su presentación será complementaria, lo dicho, por el señor Valenchan, Valenciano. Gracias, Beatriz. Hola a todos y todas. Soy colega de Alberto. Trabajo en la Comisión Europea en el ámbito del acceso a las finanzas y quisiera presentarles ahora, en estos minutos que me, me han sido concedidos, cómo la Unión Europea ayuda a movilizar eh, la financiación. Mikel ya lo ha mencionado. La, Unión, la Comisión Europea tiene como objetivo la neutralidad climática antes de 2050. Para ello, hemos de movilizar hasta 500.000 millones de inversión adicional al año. ¿La Unión Europea? ha creado un nuevo marco para alcanzar los objetivos basándose en tres pilares. El primero sería la taxonomía. Es un sistema común de clasificación de actividades económicas que contribuyen de manera sustancial a seis objetivos ambientales. Se trata de una herramienta de clasificación para inversores y también entidades participadas. La meta es proporcionar una... una brújula una orientación a las empresas en su transición a una economía más sostenible el segundo pilar es el de la divulgación la transparencia en la información es un régimen de divulgación eh, exhaustivo para empresas de tal manera que los inversores tengan elecciones de inversión sostenibles tenemos esta nueva directiva la csrd y también el acto el Instrumento de actos delegados para el artículo 8 del reglamento de esa taxonomía. El tercer y último pilar son una serie de herramientas de apoyo. Alberto Valenciana ya ha hablado de la brújula, por ejemplo. Es un toolbox, una caja de herramientas que ayudará a las empresas a asumir esa transición. Esta... El reglamento de taxonomía se basa en seis objetivos medioambientales ya presentados por Alberto. Se basan en las re recomendaciones de la plataforma sobre finanzas sostenibles. Es un grupo de, de expertos que propuso una serie de criterios de re para recomendaciones basadas en evidencias científicas. Bien, ¿y cuál es ese, el impacto de la, de la información, de la divulgación? En primer lugar, lo que queremos es... Eh, ver cuáles son las empresas bajo el radar o el alcance de estas directivas en el futuro. La comisión, gracias a un esfuerzo con, conjunto, proporcionará una serie de normas significadas para que las empresas puedan divulgar de manera regular. También vemos que las pymes se ven cada vez más presionadas para eh, divulgar como parte de sus obligaciones de divulgación. El sistema financiero, los inversores, los bancos se tienen que enfrentar ya a múltiples obligaciones de divulgación con arreglo a diversas directivas. También hay criterios para bancos para ver cómo tienen que definir los productos financieros, si son sostenibles o no, y en base a eso reciben una etiqueta o sello y también tienen que incorporar la sostenibilidad en, sus, en el asesoramiento financiero que prestan en definitiva. Las empresas bajo el radar de esta directiva, por ejemplo, las grandes empresas, las pymes cotizadas o los proveedores financieros necesitan divulgar cada año su proporción de gastos de capital y operativos que, está ali que están alineados con la taxonomía. Esto también tiene un impacto en la financiación, el 30% del paquete de presupuestos conjuntos, es decir, más de mil millones de euros, están destinados a los objetivos climáticos y eh, co contribuirá con al menos el 30% a los objetivos climáticos. El gasto presupuestario necesita ser coherente con el principio de no hacer daño, incluido en el Pacto Verde. Se ha marcado un objetivo del 50% dedicado a proyectos ambientales y climáticos dentro del grupo EIB y los proveedores financieros privados ya tienen la, la obligación de alinearse con los objetivos climáticos. En definitiva, ¿cuál sería el impacto para el sector real? Un mejor acceso a la financiación para empresas que puedan demostrar una contribución positiva a los objetivos climáticos y ambientales. ¿Los proveedores financieros tendrán que ir progresivamente ajustando sus políticas de inversión? Georg, siento interrumpir. Parece que hay una, una pequeña casilla negra en la pantalla y por eso hay personas en, en, del público que no ven todo. No sé si tienen algún pop-up que les aparece y que oculta el texto de las diapositivas. Vamos a ver si lo puede resolver nuestro orador. No, en mi pantalla yo no veo ningún pop-up, ninguna. Pues no sé si sería mejor si no tengo pantalla completa. Ahora no, ahora no veo ninguna ahí. Vale, pues me quedo así y así pueden leer todo el texto si están de acuerdo. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar del presupuesto. Y con todo esto... ¿Qué hemos de hacer para mantener un alineamiento con la taxonomía? Básicamente, las empresas lo que tienen que hacer es... Alinearse o cumplir los criterios, contribuir al menos a uno de los seis objetivos ambientales definidos en el reglamento de taxonomía, contribuir sustancialmente y no provocar un perjuicio significativo a ninguno de los otros cinco objetivos ambientales. Tienen que cumplir una serie de salvaguardias sociales mínimas, tienen que cumplir con estos criterios de examen técnico cualitativos y cuantitativos cuantitativos. Son cuatro condiciones en concreto. Alberto ya ha hablado de ello, aquí tenemos la, eh, la brújula de taxonomía, se trata de, una, de un sitio web, aquí incluyo el link, el enlace, y, y como ven está dividido por sectores, por actividades, Mitigación, adaptación, agua, pueden ir desglosando por sector y ver los, actividad, los criterios para definir qué es o qué no es sostenible. Como se ha dicho, se trata de un viaje, de una trayectoria. En diciembre pasado publi publicamos el primer acto delegado sobre finanzas y se empezará a, entra en vigor este año. También en breve publicaremos un acto delegado comple complementario y esperamos adoptar un tercero, tercer acto delegado antes del verano. Como ven, es, un, es toda una trayectoria que vamos a seguir y vamos a intentar ampliándola continuamente y, y facilitando facilitar la prestación de eh, asistencia financiera para empresas. Esto es todo por mi parte. Estaré encargado de responder a las preguntas que tengan en el coloquio. Muchas gracias, Georg y a Alberto, por sus excelentes presentaciones que han sido nos han ayudado a aclarar muchos detalles sobre esta taxonomía Ahora vamos a tener una breve mesa redonda en la que se presentarán tres mejores prácticas, tres ejemplos concretos. Son ej dos son ejemplos relig regionales y uno viene de una asociación llamada BELTA. Vamos a iniciar sin más dilación la, la mesa redonda con la señora Usue Ella es la directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra. Tiene la palabra Usubay. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla, a ver si me deja. Perfecto. ¿La veis bien? Sí, perfecto. Perfecto. Pues bueno, como sabéis, desde el gobierno de Navarra, estamos, en Navarra está situado a, al norte de la península, bien entre los mares Atlántico y, y Mediterráneo. Somos una región pequeña, muy industrializada, el 30% del PIB pro, procede del, de, de la industria, tenemos 640.000 habitantes, un tamaño de unos 10.000 metros cuadrados y una renta per cápita de 29.000 29 euros, con lo cual eh, tenemos, eh, somos la tercera eh, región con mayor PIB de del, del Estado y tenemos eh, un propio eh, sistema de deducciones fiscales. Tenemos una, una especialización inteligente que hemos actualizado para pasar de la S3 a la S4, entendiendo la importancia que tiene la sostenibilidad y esa, esa, tercera, esa cuarta S se debe a la sostenibilidad. Y por eso tenemos dos ejes transversales en nuestra estrategia de, de desarrollo eh, regional, que son la sostenibilidad y la digitalización, porque entendemos que eh, son las dos, eh, los dos ejes transversales que debemos cumplir en toda nuestra región para poder ser líderes y para poder llevar la región a, a ser sostenible. Eh, además, contamos con unas buenas raíces, con un, con un buen sistema de I.D., con talento, con un. Eh, me interrumpa, que no vemos pasar las diapositivas es que a veces me da problemas, no sé si la podéis compartir vosotras, Ana eh, o ver si, si nos la has enviado o si nos sí. la envías a, es te es sí a, a veces me da así vale vale, pues ahora, ahora mismo la, la porque seguís sin ver, ¿no? he intentado hacerlo de otra manera a ver. A ver. ¿estáis viendo ¿no? ahora o no? Sí, estamos en la primera. Ah, pero no, es que yo estoy pasando, no sé por qué. Vale, ahora sí, perfecto. Ahora veis, pero ahora no estoy compartiendo yo, ¿no? Eso. Ahora está compartiendo Ana. Si os parece pasar a la sexta. Eso es. Bueno, pues estaba hablando de ser que tenemos dos ejes transversales, la sostenibilidad y la digitalización en nuestra, en nuestra estrategia S4 en Navarra. Si os parece, pasamos a la siguiente. Uy. No, pasar. Sí. Seguimos ah, a la digitalización y hablaba de que bueno, siempre construimos un árbol en el que las raíces entendemos que tienen que ser todos los factores de competitividad que tenemos en la región. La I +D, la internacionalización, el desarrollo económico y empresarial y alimentado por planes y programas que tenemos en nuestra región alimentando todas esas raíces del árbol. Si pasamos a la siguiente... Vemos cómo las ramas del árbol serían las temáticas prioritarias, que en el caso de Navarra los factores de competitividad son la industria verde, la movilidad eléctrica, el sistema eh, salud y alimentación eh, saludable, medicina personalizada, turismo sostenible y la industria audiovisual, con los dos ejes transversales que cito todo el rato, que son la sostenibilidad y la digitalización. Si pasamos. Sí. En este contexto eh, llevamos trabajando en las actividades sostenibles y en, la, y en la economía circular desde hace años, por eso tenemos un catálogo de actividades sostenibles en el que lo que hemos hecho ha sido eh, recoger todas las industrias que tienen actividades sostenibles, tanto desde el punto de vista de quienes ya las están implementando en sus procesos productivos como aquellas que son eh, habilitantes. Es decir, que pueden ayudar a otras empresas a comenzar en este proceso de economía circular. Este catálogo está editado y desarrollado por la Dirección General de Acción Exterior con el ayuda, la ayuda técnica de AIN y ahí se pueden ver cómo las empresas, eh, qué actividades realizan y también con la idea de poder ver en qué proyectos están colaborando y en poder facilitar esa búsqueda de socios para generar proyectos europeos y para ir generando esa cultura en torno a la economía sostenible. Si pasamos a la siguiente... Vemos cómo también tenemos diferentes proyectos europeos que ya están en marcha en nuestra región, en la que el gobierno de Navarra, en algunos de ellos es líder y en otra es socio, que trabajan en torno a actividades sostenibles tanto en materia de edificación, de materiales, de temas eh, orgánicos más ligados a, a la agricultura y el proyecto Life en Adapta, que es un Life integrado que sí que eh, contempla aspectos de sostenibilidad en todas las empresas públicas del gobierno de Navarra. Si pasamos... Además, trabajamos en el I+.D. Este, un poco alineados con la, esta, con la taxonomía y con lo que hemos estado hablando hoy de la importancia de las regiones en la implementación de estos reglamentos, sin empezar con estas, con el, en ir aplicando y e ir viendo a, a nivel territorial y aterrizando a nivel de territorios estas, eh, estas estrategias de de, de ir hacia una economía de una economía lineal a una economía circular y, a, y fomentar las actividades sostenibles e ir implementando e, e ir dando a conocer poco a poco el reglamento de taxonomía en las dos convocatorias que actualmente tenemos en el departamento de desarrollo económico en torno al I+.D., en el que participan muchas empresas lo que hacemos es eh, lo que vamos a implementar este año es el poder dar puntos a las a aquellas empresas o a aquellas entidades que están desarrollando o implementando eh, acciones de, o actividades sostenibles o actividades que están recogidas en el reglamento de taxonomía, de manera que vayas ya eh, haciéndose conocido entre las empresas o vaya sonando el reglamento de taxonomía y este cambio y este, y este avance hacia las actividades sostenibles. Como os digo, son dos convocatorias de 12 millones de euros cada uno con mucho impacto en el, en el territorio. Si os parece, pasamos... Además, este año eh, hemos hecho una sesión formativa en la que hemos, ha, hemos formado a más de 38 eh, funcionarios, personal de la administración, para que puedan conocer el reglamento de taxonomía en profundidad, para que puedan ver en qué áreas de sus trabajos cotidianos lo pueden aplicar y cómo poder ir transmitiéndolo también a todas las empresas y a todos los organismos que, que se acercan y que trabajan con el departamento y, por supuesto, internamente a nivel de, de Gobierno de Navarra. Decir que la formación tuvo mucho éxito porque de hecho tuvimos que duplicarla y, y, y pensamos que es importante seguir dando eh, esta formación conforme vayan saliendo eh, nuevos actos delegados o como, conforme se vaya generando nueva documentación iremos ampliándola. Si os parece pasamos a la siguiente. Además, actualmente, y, y alineado con lo que os decía de este paso de la S3 a la S4, sí que vamos a proponer al menos cinco pilotos entre estas temáticas prioritarias que, que os decía que tenemos definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región para poder ver cómo aplicar eh, las actividades sostenibles y el reglamento de taxonomía en todas ellas. Para ello, eh, estamos ahora mismo en un proceso de debate entre... Entre, el, entre los que forman el, el comité de pilotaje de la, de la S4 Para definir cuáles podrían ser esos pilotos Tienen que ser pilotos concretos En los que nos centraremos en cuatro aspectos En ver el marco estratégico de referencia En ver en cómo los podemos enmarcar en una de esas actividades Que puedan ser definidas como sostenibles Ver si necesitamos ver la regulación Ver si necesitamos hacer cambios a nivel normativo A nivel regulatorio para poder facilitar O para poder ayudar a a avanzar con estos, con estos pilotos y con estas actividades sostenibles. En tercer lugar, ver si podemos eh, adecuar o, o, o crear nuevas líneas de ayudas para el impulso de, esta, de estas actividades sostenibles que queden, que queden definidas en este momento, en estos cuatro pilotos, y ver si se puede escalar a más. Y luego también ver si, puede haber, eh, si se puede revisar el marco fiscal, porque como os decía, con el sistema que tenemos de propio de Fiscalidad en Navarra, podemos plantearnos esta situación a nivel, a nivel regional. Si os parece, pasamos a la siguiente. Actualmente tenemos algunas ideas para estos pilotos, pues por ejemplo, poder hablar de movilidad eléctrica y conectada de esas infraestructuras de recarga, o en la industria de la energía verde poder hablar de baterías, eh, reciclaje y remanufactura del sector eólico, fabricación de componentes de la cadena de valor del hidrógeno, o el tema de biofertilizantes y envases biosostenibles, eh, emplazamientos sostenibles en turismo, o esa, construcción o esa industrialización de la construcción. Por favor, si pasamos a la siguiente... Y aparte de, de esto, muchas gracias. Y por supuesto también el apoyo a nivel regional en cuanto a la difusión entre la sociedad y en, y en todos los sectores ¿no? de, de, de estas actividades sostenibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ushue. Segunda eh, ponente de la segundo ponente de nuestra mesa redonda. Él viene de la región de Wuppertal, en Renania del Norte, Westfalia, en Alemania. Gracias por su invitación. Buenos días a todos. Me voy a centrar en mi presentación. Tengo algunas diapositivas sobre la taxonomía, pero las voy a saltar porque ya se han explicado por agilizar y por centrarnos en otros temas, mi presentación en diapositivas va a estar disponible, incluye también una serie de artículos con enlaces a artículos, también el enlace a la brújula de taxonomía y sin más, soy investigador responsable en mi área de investigación central es el desarrollo de metodologías para identificación, cualificación en el ámbito de las finanzas sostenibles, en particular para bonos sostenibles, bonos verdes y la taxonomía. Trabajo en la división de producción y consumo sostenible. Estoy elaborando un informe de impacto para el Instituto Wuppertal en Renania del Norte de Westfalia y un mapa para la taxonomía. Y quiero mostrarles también mis mi recomendaciones sobre cómo abordar la taxonomía, una serie de consejos que me permito darles. Vamos a ver si puedo pasar la presentación, no pasa de la primera, tampoco ha ocurrido lo mismo que con la señora Ushue Itoiz. ¿Prefiere que, las, que, la, que nos ocupemos nosotras? Ya, ya funciona, parece. Sí, creo que ya lo tenemos. La primera diapositiva es sobre el reglamento de taxonomía. No voy a dar muchos detalles al respecto. Tengan en cuenta que los principales actores o partícipes obligados a divulgar son grandes empresas y participantes en el mercado financiero. No obstante, si ustedes son una pyme o están relacionados con pymes o son gestores regionales, les aconsejamos que adopten esta taxonomía y todo tipo de información que quieran divulgar, la tengan en cuenta. Ejemplo, supongamos que si usted un director de un banco ya tienen que haber abordado la taxonomía ya era tiempo pero si son gestores regionales o representan una institución regional que presta apoyo a las empresas pues desde luego es algo más novedoso y tienen todavía tiempo para adaptarse para conocer todos estos pormenores pues con el debido tiempo y con calma en cuanto a cómo podemos utilizar la taxonomía en otros contextos ya se ha explicado que es una obligación de informar para grandes empresas y bancos. Pero si utilizamos y aplicamos la taxonomía a otros contextos, podríamos hacer un cartografiado de los bonos verdes con ayuda de la con la con la taxonomía. La, nuestro land, nuestro estado lo ha hecho y en línea con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Medioambientales de la Taxonomía Europea. La, a la derecha vemos una pequeña porción de la, de la tabla de cartografiado. Primero se elige el objetivo con, con respecto a la taxonomía. Luego ya se ve la categoría, el estándar, la, el estándar en cuanto a información sobre bonos verdes. Y hay veces se, di, se define un criterio de, de admisibilidad. Si no están tan familiarizados con los bonos verdes y bonos sociales, son opciones de refinanciar proyectos. Por ejemplo, si nos centramos en esta perspectiva, se pueden incluir todos los proyectos admisibles de una cartera e intentar encontrar inversores para conseguir el capital que necesitan. Básicamente, y para ello lo que hay que hacer es proporcionar un marco de bonos en verdes explicando cuál es el, pro el proceso sostenible, la selección de los proyectos y también hay que, tiene que haber una persona que se encargue de revisar el marco y además hay que encontrar a otra persona o empresa que proporcione la evaluación de impacto. No es necesariamente Obligatorio, pero siempre se recomienda hacerlo. Y desde luego, Baden-Württemberg lo hizo en, el, el, y lo hicimos con la evaluación de impactos. Estos son los criterios, por desgracia, la ev evaluación de impacto no se ha publicado todavía, se hará se, se, pública a lo largo del mes de febrero en inglés incluyendo la cualificación de los indicadores y procesos eh, subyacentes a los métodos utilizados y en cuanto a la cuestión de sobre si los proyectos cumplen o no, si se ajustan a los criterios de taxonomía o no. Y en el estado de baden württemberg Aquí se dice que cada uno de los proyectos seleccionados contribuye a uno de los objetivos ambientales incluyen los seis objetivos. Algunos van a desarrollar proyectos, hay otros trabajarán en una serie de programas, han hecho un mapeo cartografiado de los proyectos según determinadas categorías, cumplen los criterios de no causar un perjuicio significativo y cumplen las salvaguardias sociales mínimas, por supuesto. El los criterios de no causar un daño significativo forman parte de los reglamentos europeos y ustedes son un partícipe en Europa no va a tener, ten, tener grandes problemas con estos criterios. Hay otros que requieren más atención, sobre todo con lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, pero no es un gran problema. Lo mismo cabe decir de las salvaguardias sociales mínimas. Si ustedes son un partícipes o actores dentro de Europa y cumplen los reglamentos eh, comunitarios, no es previsible que tengan grandes problemas con esto. Y un bono verde se puede mapear eh, con referencia a los ODS y también con respecto a la estrategia de sostenibilidad propia, lo cual recomiendo encarecidamente Bien, nos centramos en la taxonomía europea para municipios, cuáles son las oportunidades y los escollos. Se me ocurren una serie de oportunidades y de barreras. Bien, la principal oportunidad es que cualquier prestador o gran empresa ya les interesa mucho los activos y proyectos que ya están alineados con la taxonomía, porque para ellos será muy importante informar de la llamada Green Access Ratio, la proporción de activos verdes y en mi opinión como ya se ha dicho antes es un documento vivo que está en continuo progreso y se va adaptando, expandiendo, etc. Las, las guías, las orientaciones y pautas para las pymes ya están al alcance de las regiones y ellas se encargarán de prestar apoyo a las pymes. En cuanto a las, los inconvenientes, la taxonomía no abarca todas las actividades económicas, por ejemplo, la producción alimentaria, los criterios de contribución están disponibles solo para adaptación y mitigación al cambio climático, no a, a los otros cuatro objetivos, aunque sí se irán definiendo a lo largo del año. Y una de las cuestiones más importantes, más relevantes para los municipios la, la, es que la naturaleza de esta taxonomía es binaria, es decir, o que alcanzas un umbral o no, lo, no llegas. Por ejemplo, la renovación o rehabilitación de edificios desde la perspectiva de esta taxonomía sería más útil rehabilitar primero los edificios antiguos y tener un efecto relativo, pero si lo haces, quizás no llegues al umbral de la taxonomía. Esto se aborda con detalle. Y está claro que esta cuestión la iremos estudiando, pero actualmente sí que es verdad que plantea algunos problemas. Como he dicho antes, algunos de los criterios del principio de no hacer daño eh, incluyen diferentes eh, criterios de contribución. Bien, esto es sobre las recomendaciones. Yo diría que tienen que seguir definiendo su... Estrategia, definir objetivos también. Y es necesario que inviertan y financien aquellos proyectos y programas que ya están alineados con estos objetivos. Si pensamos en la, en la vivienda social, el foco debería ponerse en esto. Antes de pasar a la taxonomía, luego la taxonomía puede util ser utilizada como opción por defecto, por ejemplo, cuando pensamos en la transformación de la industria gris, la financiación de innovaciones en la cadena de valor, encontrar mínimos, requisitos mínimos, sal salvaguardias. Ahí la taxonomía puede ser realmente útil, es brillante y les ayudará a encontrar pautas y orientaciones para... Eh, diferentes criterios, etcétera. Puede ser, como digo, una gran ayuda. Primero, tengan sus objetivos principales en línea con la estrategia de sostenibilidad y utilicen la taxonomía después como una hoja de ruta para ayudar a los actores. Bien, esta ha sido una revisión clara, eh, breve. Espero que les haya interesado y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias James Toibler. Pasamos a la tercera ponente de esta mesa redonda, es la señora Sara Bergamin de la Asociación Velta. Tiene la palabra. Gracias. ¿Ven la pantalla en modo presentación? ¿La ven ahora? ¿Sí? ¿Se ve bien? Estupendo. Buenos días a todos y todas. Soy Sara Bergamín. Quiero dar las gracias al gobierno de Navarra por organizar este evento y por invitarme a hablarles hoy. Es un verdadero placer formar parte de este evento. Represento a Belta. Se trata de una organización internacional sin ánimo de lucro, con sede en Bru Bruselas, Participamos en la cooperación en transversal en el ámbito del, de la economía circular. No somos una autoridad regional, desde luego, pero estamos colaborando estrechamente con las regiones en el ámbito de la economía circular, como se ha dicho antes, dentro del proyecto SCREEN que nace en 2016. Eh, eh, el, la, eh, la sigla es Economía Circular Sinérgica entre las regiones europeas. Luego también iniciamos el proyecto Replace, forma parte de Interreg Europe con ocho regiones para testar y adaptar la metodología Screen, que consta de un diferentes enfoques. Primero es un análisis para para analizar el, el estado de la situación, luego las sinergias interregionales para encontrar posibles posibilidades de intercambio entre regiones y partícipes para integrar los, los datos obtenidos de los análisis locales. Luego, un instrumento de financiación. Tras estos dos pasos iniciales, tenemos una visión detallada de las capacidades regionales y las posibilidades interregionales. ¿Cómo asegurarnos, entonces, que se aprovechen al máximo estas capacidades? Hemos realizado un análisis de los instrumentos disponibles a escala regional para ver si la oferta se se adapta a la demanda y en tal caso cómo tomar acciones para mejorar los los instrumentos políticos. Podemos ver el potencial, utilizar instrumentos políticos, como por ejemplo programas regionales para prestar apoyo a los partícipes regionales en su transición a la economía regional, pero ¿cómo prestar apoyo a la cadena de valor regional? Estamos encontrando soluciones interesantes desde entonces. Pri la primera opción era un memorando de entendimiento y ahora estamos explorando posibles acciones piloto. piloto. Luego también me voy a centrar en los criterios de evaluación para eh, valorar estas propuestas con el objetivo de tener una, una evaluación común y los mismos indicadores que permitan comparar. Y por último, pero no por ello menos importante, hemos de, desarrollado una herramienta de evaluación comparativa que es útil para hacer una evaluación de eh, la, la, la situación actual de cada región en este proyecto, DigiPrime, es una plataforma de, de, circular para la economía circular en, en redes sostenibles, intersectoriales. Y lo que hacemos es un análisis interregional con, que incluyo aquí en el mapa. Ofrece toda una variedad de servicios dirigidos a los sectores público y privado. Y al insertar tus propios datos, el. El funcionario regional te encuentra una correspondencia posible con otras regiones y también da una visión general de las capacidades regionales con relación a la economía circular, que puede ser posible, ¿Qué posibilidades de cooperación existen, que sean viables. Como he dicho antes, tenemos, no somos una autoridad pública regional, somos una organización sin ánimo de lucro internacional y. Con el programa Replace dentro de Inter Europe hemos diseñado criterios de evaluación para facilitar la transición a la economía circular. Estamos trabajando con un tema muy amplio, la economía regional es una, un tema de moda, está claro, incluye toda una amplia gama de actividades re, eh, económicas, la economía eh, circular. Lo, el objetivo es mejorar diferentes eh, eh, obstáculos que hay en la administración y nos centramos en diferentes ámbitos. Por darles un ejemplo concreto, en la pantalla verán aquí... en reco Recopilamos datos de diferentes departamentos de las agencias para hacer el análisis y luego la comunicación entre departamentos sigue una serie de procedimientos internos. Por ejemplo, si necesitamos inform información sobre la cadena de valor en el sector productivo, tenemos que conectar con diferentes departamentos para recopilar o recabar datos e información y vemos que aspectos pueden impedir la transición. Un aspecto crucial tiene que ver con la definición y la categorización de las actividades que se considera circular y que no. Por eso es importante encontrar puntos comunes para evaluar y monitorizar los avances. Los criterios de evaluación Hemos trabajado en una cooperación transversal para definir una serie de criterios de, que permitan evaluar las propuestas de economía circular. Desde el punto de vista práctica, había diferentes procedimientos, diversas metodologías. Antes, por eso hay una barrera sobre la diversificación de procedimientos y diferentes estructuras con roles diferenciados y bastante cambiantes. Intentamos encontrar puntos comunes, una definición conjunta para todos. Y luego también intentamos que la. Cuantos más autoridades posibles nos apoyaran diferentes regiones, autoridades, organismos, empresas, etcétera. quisimos ser lo más flexibles posible para permitir la adaptación. En cuanto a la herramienta de evaluación comparativa regional, esta Benchmarking Tool, incluyo ahí el, el sitio web, se trata de una evaluación de una herramienta de evaluación con indicadores que incluyo aquí, que abarcan diferentes aspectos y que miden la economía circular. Se pueden utilizar para hacer una para para comparar, para evaluar o para monitorizar el, los avances. Abarcan diferentes áreas. Tenemos las compras circulares, acceso a financiación, sociedad circular, actividad, activación de la cadena de valor, buen gobierno y marco de política integrado. La herramienta eh, Circular Benchmarks se Publica, se lanzará este año para todas las regiones europeas a lo largo de la fase de desarrollo. Si se quieren unir al grupo, pueden suscribirse en el enlace que incluido en la pantalla. Otro ejemplo que quiero darles viene de la parte de la barrera en, la, en cuanto a la en reglamentación, la cooperación entre los sectores privado y público en el ámbito de dentro del marco del proyecto DigiPrime. 3.9. Identificación de barreras y apoyo a la legislación. Los legisladores tienen que intentar definir lo que es la economía circular para abrir la trans transición, plantear incentivos y liderar el camino para conseguir inversiones dentro de este proyecto y nosotros nos Belta se ocupa de este aspecto de este punto el 3,9 notifica las barreras o los obstáculos que impiden la transición a la economía circular y también nos hemos propuesto definir una solución es decir la intervención en políticas y desde luego el modelo de economía Circular tiene ciertos problemas en cuanto a legislación. Este marco no es eficiente y genera barreras. Ah, tampoco hay una definición común o compartida con respecto a lo que se entiende por economía circular y qué tipo de actividades se consideran circulares. Y seguimos un proceso lineal asociaciones, las cámaras de comercio, etcétera, etcétera. Todo se organiza de manera aislada en silos, en sectores. Existe el riesgo de crear una nueva categorización que no incluya todas las actividades relevantes. Por eso vamos a traer una nueva perspectiva intentando conectar todos los puntos, ver qué barreras hay. Hay y quienes sufren de ella. Ahora estamos padeciendo la falta de legislación y el riesgo es crear barreras adicionales sin solucionar los obstáculos que existían ya. Estamos en una fase muy inicial y si no tenemos una idea clara de todas las posibilidades que nos dan estas actividades circulares, no podremos hacer bien nuestro trabajo. Quiero dar las gracias a los organizadores y a mis compañeros oradores. Aquí ven las diferentes páginas web si quieren seguir las actividades que he mencionado. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sara Bergamín. Ahora pasamos a la fase del coloquio. Vamos a re responder a las preguntas. Hay varias cuestiones que nos han hecho. Sí, la, las presentaciones PowerPoint las vamos a publicar y a, y a compartir con todos ustedes después del seminario web y vamos a ir por orden, respondiendo a las preguntas, la aplicación de la taxonomía depende de qué se establecen los reglamentos locales o europeos en España. Las empresas con más de 50 empleados tienen que informar sobre, tendrán que empezar a informar sobre sostenibilidad en unos años. ¿Quién quiere responder a esta pregunta de Miguel Mateo? Quizás Alberto... ¿Puede dar algún tipo de respuesta? ¿Podría repetir la pregunta? Nos dice, ¿la aplicación de la taxonomía depende de lo que está establecido en los reglamentos locales y europeos o europeos? Voy a intentar responder, aunque he de reconocer que no lideramos el trabajo sobre finanzas sostenibles, aunque sí que hacemos un seguimiento estrecho, normalmente la taxonomía y el reglamento de taxonomía y todos los criterios técnicos son uniformes para toda Europa, no importa dónde estén basados o establecidos. No obstante, los estados miembros, incluso a veces a escala regional, se pueden imponer requisitos estrictos con respecto a divulgación y acceso a financiación. Pública. Así que podría ocurrir perfectamente que en algunas partes de Europa ya haya requisitos más estrictos, impuestos para empresas pequeñas, más pequeñas, y puede ser que la directiva sobre información informes de sostenibilidad empresarial hasta ahora solo impone requisitos para grandes empresas pero estamos viendo que hay algunos estados miembros que ya están bajando el listón quiero decir, están ampliando esa obligación y se está aplicando a empresas de menos de 500 empleados y hay algunos estados miembros bien, muchas gracias, hay otra pregunta específicamente para Jens Toibler. Dice sí cómo han eh, eh, formado a sus funcionarios. Si nos puede dar revelar alguna información interesante al respecto. Trabajo para un instituto de investigación. No tengo formación en este, no imparto formación, pero creo que es muy pronto todavía para, para establecer un régimen de formación, educación y formación. Las empresas que están obligadas, las grandes empresas o bancos sí que tienen formación. Sería muy difícil encontrar buenos profesores sobre este, buenos formadores al respecto. No estoy seguro de que pueda responder, darles ninguna recomendación específica por el momento. Hay algunas autoridades locales, consultoras, instituciones que ya sí están Proporcionando algún tipo de material formativa. Conozco algunas en Alemania únicamente, pero seguro que irán surgiendo en los próximos mege, meses en toda Europa para responder a la necesidad. Tenemos, nos quedan algunos minutos por si el resto de los participantes, de los asistentes quieren, en, en, de los oradores quieren intervenir. Sí, con respecto y complementando a lo que ha dicho Georg, legalmente esto es aplicable a las la, la taxonomía, es aplicable a las grandes empresas, pero indirectamente todas las empresas que pertenecen al sector industrial se verán, impact, se verán afectadas de manera indirecta por la situación, sobre todo las pymes forman parte de la cadena de valor de empresas más grandes, son proveedoras, etcétera. Entonces, les va a afectar, sin duda, todas las empresas de la cadena de valor tendrán que, de algún modo, de un modo u otro, pre prestar apoyo al ejercicio de transparencia de información o de divulgación sobre actividades sostenibles. ¿Qué quiero decir con esto? Las pymes se tendrán que adaptar a los requisitos de divulgación de las empresas más grandes y que hace falta, por eso, prestar apoyo, dar las eh, pautas, orientaciones específicas que necesiten las pymes para hacer este trabajo y facilitarles esa labor para que este ejercicio de divulgación sea pues, eh, sencillo y que no les abrume, que no se convierta en un gran obstáculo. Eso, en mi opinión, es muy importante. De, esperamos que el alcance se ampliará en los próximos años pero habrá muchas pymes que tendrán que actuar ya y tenemos que ir generando capacidades a lo largo del tiempo estas pequeñas empresas van a necesitar tiempo para adaptarse a estas necesidades de estos requisitos de divulgación todos los actores implicados requieren tiempo tiempo de verdad para adaptarse para prepararse y, y, y cumplir los requisitos. Me refiero a las pymes y también las, a las administraciones públicas. Los gobiernos nazis, nacionales sí tienen los recursos, pero hay otras administraciones regionales o locales que no disponen de esos recursos de un día para el siguiente. Por eso, insisto en ello. Todos los actores que no están obligatorios o obligados eh, de manera obligatoria los que no pertenecen a las grandes empresas también tienen que adaptarse poco a poco sí gracias Alberto nos queda tiempo para el, um, nos quedan nos queda tiempo de coloquio pueden utilizar la funcionalidad de levantar la mano escribir sus preguntas en el chat y si no, pues vamos a ceder la palabra al general director, de, director general de Asuntos Exteriores del gobierno de Navarra, el señor Sergio Pérez García. Él va a encargarse de la clausura de este evento. Tiene la palabra. No le oímos, señor Pérez. Debe tener silenciado el micrófono. No logramos oírle. Sergio Pérez, lo lamentamos, pero no oímos la intérprete. ¿Sí me oyen ahora? Ahora sí. Gracias. Gracias, Beatriz Irala. En primer lugar, a todos los ponentes del evento. Ha sido muy interesante. Alberto, Jens, Ushue, Sara. Gracias. Pertenezco al a la DG de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Muchas gracias por invitarnos. Queríamos organizar este tipo de eventos en el marco de la Semana Europea de la Industria. Es el momento. Muy propicio, tenemos que conseguir esta transición a la economía circular y es, no es algo que se hará de la noche a la mañana, por eso teníamos que empezar a, a hablar de ello, la transición de S3 a S4, de esta estrategia que nos ha presentado Usue y Tuiz en Navarra, nuestra región, ya estamos acometiendo esta transición desde finales del año pasado. Ya hemos lanzado la estrategia S4, con, incluyendo la dimensión de la sostenibilidad en todo lo que hacemos y con respecto a esto, como ha mencionado mi colega Usue y Estamos asistiendo a numerosos eventos y colaborando con el sector público en el diseño de diferentes pilotos, acciones pilotos para fomento de la transición industrial hacia la economía ci circular para que estas eh, empresas, instituciones se familiaricen con nuestros temas. Gracias a, a la red. Enterprise, Enterprise Europe Network, la EEN, EEN, aquí estamos colaborando con la Asociación de Industriales de Navarra, estamos trabajando codo con codo con el gobierno en, la, en todas las actividades relacionadas con la transición. Quiero dar las gracias al ministro regional, al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del gobierno de Navarra, el señor Miquel Irrujo. Y, por supuesto, en Navarra estamos muy, muy comprometidos con la sostenibilidad, queremos continuar estas colaboraciones tan fructíferas y queremos seguir ayudando a las pymes en su transición hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular en Navarra. Hemos lanzado la estrategia verde centrada en la economía circular y también todo relacionado con la transición verde y for, Esto forma parte de un plan más amplio, el plan de industria, y, impulsado por nuestro gobierno y que complementa otros planes implementados centrados en tres ámbitos principales. Ac la primera acción es Navarra en Europa. Consiste en fomentar nuestra presencia y fomentar todo tipo de eventos y actividades. Quiero dar las gracias a, mi, a mis colegas Beatriz de la delegación del gobierno de Navarra en Bruselas, Beatriz Irala, por la magnífica organización del evento. Y, por supuesto, vamos a continuar organizando este tipo de eventos de difusión global en toda Europa y queremos aprender de otras regiones también europeas cómo están tratando este tema y pues estamos ilusionados con el ampliar la cooperación no solo en el ámbito nacional sino en toda en el ámbito comunitario europeo y por supuesto también estamos trabajando en el Comité de las Regiones, estamos lanzando una convocatoria en Navarro, vamos a, presentar, vamos a presentarlo como buena práctica e intentaremos formar parte de esa acción pilato, impulsada por el Comité de las Regiones, como decía, y queremos abrir, mejorar, ampliar la colaboración con el resto de regiones europeas estamos trabajando en la economía circular y la sostenibilidad y daremos la bienvenida a todo tipo de cooperaciones y alianzas que quieran proponer para organizar eventos, seminarios y preparar propuestas, actividades de aprendizaje organizadas por autoridades, municipios, gobiernos y más en concreto en la transición y de la industria hacia la economía circula, que es el objetivo principal que nos hemos marcado en nuestro gobierno. Esto es todo por el momento. Quiero de nuevo agradecer a todos los oradores, a los participantes en este seminario web de hoy. Esto es todo por mi parte. Agradecido de nuevo y cedo la palabra a Beatriz. Gracias. Gracias y adiós. Gracias, adiós. Muchísimas gracias.